Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciamos este día, nuestro martes, en la presencia de Dios. Los quiero invitar para que al iniciar nuestra jornada le demos gracias al Señor. Vamos a pensar en ese momentico, en aquella situación, aquella cosa, aquella bendición especial que el Señor ha dado y que ahora nos mueva a decir, nos mueva a decir gracias. Te alabamos Padre Celestial por este nuevo día que nos regalas, por el techo, por el alimento, por nuestra familia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito seas por todo Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy martes vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. Dice la palabra, en aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Esos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, nos encontramos unos versos cortos, pero de una profundidad, el Señor Jesús transforma la filiación de sangre en una filiación de voluntad. Mire que ya no es tanto que presentemos un registro civil, no se trata de que presentemos una parte de autismo y diga, mire, es que yo soy de la familia de, se trata de que hagamos la voluntad de Dios, ¿quién es mi madre? ¿quiénes son mis hermanos? los que hacen la voluntad de Dios, el plan es hacer la voluntad de Dios, es muy frecuente escuchar en nuestro ambiente, es que yo soy de la familia tal, es que usted no sabe quién soy yo, pues delante de Jesús, eso no cuenta mis queridos hermanos, delante de nuestro Señor, al final de los tiempos cuenta que hayamos hecho la voluntad de Dios, gracias Señor por este día, en tus manos nos ponemos, Bendice nuestra jornada, nuestro trabajo, nuestro proyecto. Líbranos de todo mal y peligro. Amén. La bendición para todos, mis queridos hermanos. Dios los guarde y los proteja. Feliz día.